¿Cuánto cuesta potabilizar el agua? En todo el mundo es tan barato el agua como en España. ¿Cuánto tiempo tardarán en resolver el problema que tienen en el agua en África y en otros países? ¿no? Porque en determinados sitios como los eh, poblados saharauis no hay ninguna organización que se encargue del movimiento del agua. Tienen ciertas organizaciones otras organizaciones las que tienen que hacer esta labor si existe la posibilidad de realmente mejorar de forma cualitativa las condiciones que tiene allí o simplemente tiene que es las mejoras son que se pueden hacer son pequeñas o, se, o que si sí, pueden ser realmente grandes si sí, realmente es tan complicado el ayudar a esos países porque no sé el primer mundo como que tiene muchos lujos que igual puede carecer de ellos y ayudar un poco a los de abajo, pero bueno, como hay tanta codicia y tal, pues imagino que será no muy difícil, ¿no?